Hola chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenida a Susurro del Papel. Hoy traigo para enseñaros un haul de comprita de AliExpress. Uuuh, eh, esta compritas, bueno eh, Del 11 del 11, de Reyes Y de Entremedio de los Reyes, del 11 del 11 Porque me terminaron de llegar Ayer, mira, aquí tengo mi bolso Vamos a ir sacando y os lo enseño Porque después me dicen ¿Y para qué ponen los enlaces? Si ya es del 11 del 11 Pues no lo enseño, pues sí lo enseño Lo enseño porque hay gente que puede comprarlo Al precio que marca Tampoco hay, no hacen unos descuentos Que te quiten el hipo y entonces, oye Pues si lo veis y alguien lo ve Y lo quiere, pues lo puede compras mirad, hay, voy a enseñaros que compré de moldes para hacer resina de moldes para hacer resina mirad compré este abecedario y también trae número pues para hacer colgantes y, y llaveros colgantes porque se llevan ahora mucho los colgantes de resina transparente con un trocito de pan de oro del color que queráis ¿ves? y se lleva mucho y entonces pues, lo compré para eso mirad este el abecedario es grande porque las letras pues, se llevan grandes. A ver, pues miden de alto, pues en centímetros miden unos cuatro y medio centímetros de alto. Sí, este es el cero. Sí, no, no llega a cuatro, cuatro centímetros. 4, 4 centímetros y de ancho, pues dependiendo de la letra, pues no sé. Va a ver a ver aquí está el cero, tres y medio. A aproximadamente Esto lo meteré en otra bolsa Porque la bolsa que traía se pegaba Entonces se me ha caído la bolsa del, del, De los de, de, lo de AliExpress Boca abajo Hola, hola, hola. Oh. Bueno, pues esto es el abecedario Yo tenía, pero los míos eran muy finitos y muy chiquititos Y entonces estuve buscando, estuve comparando precios Y encontré este que me pareció que estaba bien de precio Y el tamaño me pareció el adecuado Y, y lo mandé a pedir Sigo, pedí Mirad, este árbol que lleva aquí dentro metido una estrella Con lo cual cuando haga la resina, eso quedará, está cerrado Mirad, este ¿Veis? Que pone happy y lleva aquí una estrellita. Con lo cual, cuando este es para un llavero, un colgante, para el árbol de Navidad. Eh, con lo cual, cuando se haga, esto quedará mmm, a lo profundo. Quiero decir que si le damos la vuelta al árbol, esto se puede rellenar y, y después tapar con, con resina o con... Con UV, ¿vale? Y lo secamos Bueno, yo compré esta, a ver los inventos que hago y... y me gustó y lo pedí Mira, a ver, pedí que esto me llegó ayer Esto es de los Reyes Me lo han echado mis hijas por los Reyes Que siempre les digo, si me vais a regalar algo regalarme algo que yo le vaya a dar utilidad porque mmm, verdaderamente una prenda de vestir una prenda mmm, a ver no salgo casi nada eh, cuando salgo no salgo apenas nada y cuando salgo voy hincharme, la verdad porque no está el horno para muchos bollos y entonces pues le dije prefiero que me digáis lo que queréis y por 10 por 10 eurillos mmm, cualquier cosilla y entonces le di esto a Ruth a Ruth de Scrax Ruth y le pregunté si a ella le había dado resultado y me dijo que sí. Esto es, mirad, os explico, esto es para la tabla de sellar, ¿vale? Una vez que pongamos el sello, ponemos el papel, la tinta, lo estampamos, esto se pega aquí y esto se pasaría por encima para que el sello, para apretar, y no tienes que estar apretando con las manos, para que el sello se quede mmm, bien impreso. Entonces, pues... Lo vi en AliExpress y como yo no tengo que no tenía que hacer ningún pedido a mi tienda de arte, que era donde ya lo había comprado. Y, y aquí, para que los gastos de envío sean gratis, tienes que pedir por lo menos 97 euros, creo que. Y yo no iba a hacer un pedido de 97 euros, pues lo pedí en AliExpress. De silicona también pedí, mira esto que es una bruja montada en una escoba. Que también fue del 11 del 11, ¿eh? Pero vamos, no ha llegado para el Halloween de este año. Bueno, pues el del año que viene, ¿veis? Es una brujita montada en una escoba. Y después pedí esto. Que es un saco. Es que digo, ya no me acuerdo lo que es que ha tardado tanto. Es un saco. Un saco tal cual. Lo digo, un saco. Mira, es que se puede abrir por aquí. Un saco... Pues, por eso Un saco tal cual, ¿veis? como una bolsa de las que antiguamente los bandidos de las películas americanos pues con el símbolo del dólar pues esto era un, es una bolsita un saquito es un saquito y entonces pues lo vi tiene un tamaño bueno y, y lo compré me hizo gracia y la brujita vale que también es de silicona que maravilla a ver tenía enseñaros primero las cosas de silicona mirad Pedí esto, que es para hacer piruleta, piruleta pero tamaño XL, porque vamos, me cacho de piruleta. Tiene aquí, a ver si lo puedo abrir, tiene aquí en cada una de ellas, mira, tiene aquí en cada una de ellas para ponerle el palito, ¿vale? Por ejemplo, este que es de bambú, ¿vale? Pues, por ejemplo, aquí, ¿veis? Se le mete ahí. Que este es gordo, pero otro más finito. No sé. Eh, a ver, a ver si tengo otro aquí. Pues se le pone ahí, se le echa la resina, después se le pone aquí el palito y ya saldría la piruleta con el palito con el palito puesto. Se puede hacer el tirón 6, sí, ¿veis? Y todas llevan el, la muesca ahí para meterle el palito. Que, que los palitos de, de esto de Chupachu o de, o de los K-Pops, me parece que se llaman, lo venden en, en el chino. Y pedí ese. ¿Qué más? A ver, creo, creo que de silicona. A ver, queda esto, que es la careta de scary Movie esta, en rosita, que también es para hacer, para Halloween, para hacer un llavero. No lo he podido hacer en Halloween porque es que no me había llegado. Ya digo que me han llegado, me han tardado por cerca de tres meses en llegar. Dos meses y medio, tres meses, me llegaba a una. Y yo decía, bueno, a ver si me llegan las demás, por lo menos, no. que va. Como vienen en paquete todos juntos, pues tardan... De la friolera de 16 de, de, de noviembre alguna Ya me contaré ¿Qué más? Le vi a la mamá de Ana Que la había cogido en Teddy Y yo lo encontré por Aliexpress Y compré seis zombies Y me parece muy gracioso Pues para Halloween Y son asquerosamente Son zombies eh, aterradores y, y cogí y los vi y dijo Pues yo me voy a pedir Porque cuando le se los vi a la mamá de Ana Que le cogió uno del Teddy Y yo dije Ay pues con esto se pueden hacer cosas chulas ¿Veis? Diorama, ¿veis? Y cogí estos seis señores y señoritas. Bueno, señorita me parece que nada más que viene una. Esta. ¿Veis? Y son zombies. Y el tamaño, pues un tamaño bastante grande. Y se le mueve la cintura Y las manos. También. O sea, podéis poner la postura que queráis. La cabeza también. <risas> pues nada, pedí estos seis zombies. Y, y me llegaron pues después de Halloween son muy graciosos, bueno, por lo menos a mí me lo parecen habrá gente que no lo eh, ¿qué más? Eh, a ver. mira, pedí esto que me vino roto, pero es que venía de una manera, ¿cómo se le ocurre a una persona mandar el, bueno, a un vendedor que valora su su su, su, desto, su. mira, vino astillado roto, y no sé si por ahí me queda porque no no encaja bien venía roto, roto ¿Veis? Y me devolvieron el dinero, pero viene fatal. ¿Veis que le falta ahí un, un trocito? Venía fatal. Y esto es para ponerlo encima de un cuadro, encima de una chimenea, ¿veis? Para hacer un, un cuadrito y ponerlo encima. Me pareció muy mono, ¿no? Para mí para casa, pero llegó roto. Después de esperar un montón de tiempo, cuando me llegó... Me llegó roto la pieza, no es muy grande. También os digo que en la foto parece más grande de lo que es. Esto es súper chiquitito y además llegó roto y astillado. Con lo cual le puse al vendedor, le dije que no era barato y le dije que me devolviera el dinero y me devolvió el dinero. Porque vamos, me llevé un chasco de lo más grande ¿Qué más? Mira, esto no es de scrap Pero también me lo pedí Son unos polvos compactos Me han tardado Ya me dijo Aliexpress que le pusiera un... Que le abriera un de estos ¿Cómo se llama? Un caso de estos Porque se terminaba el plazo y no había llegado Y justamente le abrí el plazo Y, y me, lo trajo, me lo trajo correo Es una... Es muy bonita Es una polvera Mira, hay varios tonos ¿Ves? Y yo pedí este la verdad es que la polvera es una belleza pero vamos, tarda, esto es una de las cosas que tardó, tardaron mucho en enviármelo y ha tardado como tres meses en llegarme ya os digo que incluso, esto lo voy a quitar de aquí, que lo pongo allí en el cuarto de baño que hasta Aliexpress me dijo que como no me había llegado, que le abriera ya la disputa le abrí la disputa y entonces llegó esto es así, ¿Qué más, a ver, mira aquí aparece otra pieza de para hacer de silicona y son para hacer seis ah, lo diré, seis calabacitas lo compré porque siempre andolía y nunca las encuentro Y aquí no las voy a encontrar dije, bueno, pues las hago yo, las pinto yo Y se pueden hacer seis del tirón Los ojitos son diferentes, ¿eh? No son las... no salen todas iguales Ya os lo digo Cacho del sobre que trae igualito que los otros Mira ¿Veis que los ojitos no son iguales? Ni siquiera las bocas, eh la haremos ya para el año que viene y a ver qué tal qué tal sale. Sigo. Bueno, con pues no Sigo. Mira, qué más encontré. Mira, me salió en uno de los anuncios de cuando tú hablas AliExpress y estás mirando a ver si te van a llegar o no te van a llegar tus cosas o a ver por dónde van. Me salió este aparato que yo se lo dije a Capi Extra porque es para hacer esto, ¿veis? Para hacer y se puede hacer en este en dos tamaños. Es esto, no me preguntéis cómo Las instrucciones vienen en chino Totalmente ¿Veis? Es que no vienen ni en inglés Vienen en chino ¿Veis? Se pueden hacer dos tamaños Y me parecieron que, que Estaba bien, ahí te vienen con Con dos botones O dos botones creo que trae Para hacer el, el centro ¿Veis? Y lo pedí y dije, a ver qué tal, pero claro, ahora hay que traducir el chino. Y yo esto soy incapaz de ponerlo ni en el ordenador ni en ningún lado. Pero bueno, este. Eh, estuve buscando porque había también varios vendedores de varios precios. Y era lo mismo y entonces pues lo pedí al más barato. Este no tardó mucho en venirme. Este no es del 11 del 11. Ya había pedido lo del 11 del 11. Cuando me apareció esto de repente. De esto que tuviste, ¿ves por dónde va mi pedido? Y cuando termino de pasar, pues aparecen cosas nuevas y me aparecieron y los pedí. ¿Qué más? Bueno, pues ahora vamos a enseñaros... Ah, ¿me llegó antes de ayer? No, este no, este me llegó antes. Esto... Porque yo eh, había quedado en hacer una colaboración con Craspire, pero si te he visto no me acuerdo, ni me han mandado, ni me han avisado, ni me han dicho nada. Y yo había pedido varios de estos, baratos, porque estos están muy caros. Esto es un caldero con el cucharón la dentro, la para hacer eh, lo, los sellos Voy de la Pero no, no lo sé, Craspire a mí no me ha vuelto papel. a contestar. Wow. Es más, yo le dije, ¿y qué? ¿Qué pido? Yo no tengo nada para empezar y tal Y me dijeron lo que tenía que pedir le que dije, vale, pues mandarme eso Pues nada No me han dicho ni mucho Así que En fin, cosas que pasan Que nadie cree Más, pues mirad Vamos a empezar antes de pasar con todo esto Que son troqueles Voy a empezar con los charms A ver mira Esto lo pedí que es de. Creo que es de Fimo, me llegaron la semana pasada. Y esto es del 11 del 11 y son copitos de nieve. Viene con un. Uh, lo diré. Con un agujerito muy chiquitito. Pero se puede ver ahí, ¿veis? Con un agujerito muy chiquitito. Y no sé ni cuántas piezas vienen. Ya es que no me acuerdo, porque esto sí era del 11 del 11 y me llegaron la semana pasada ha tardado por pues, cerca de tres meses también mira esto fue lo que me llegó ayer que es el otro para hacer el sello de lacre y me llegó antes de ayer y es una luna y en la luna hay una una si es que no tengo ni lacre eh, como que me iba a mandar de todo un poco pero hija yo no sé a vosotros cómo irá pero a mí desde luego me ha ido fatal veis aquí y no se pone ahí... Happy... No sé lo que pone La verdad, porque es que no me puedo ni leer. Campi... No, no sé. Pero es la luna con una tienda de campaña. Se ven estrellitas alrededor. Y ahí una frase. Que no sé lo que pone. No tengo ni idea. Este es más grande que este. ¿Vale? Este me costó baratito. Este no me costó muy caro. Porque valen muy, muy caro. Me hace gracia porque la gente, los vendedores que ponen esto, ponen, eh, te ponen el dibujo del, del sello más bonito que tengan y te ponen 1,25€. Y tú vas y miras y resulta que el de 1,25€ o el de 95 céntimos es el mango. Esto vale una pasta, esto de 5 euros mmm, para arriba. Si sí, 5 euros puede ser que alguno cueste eh, 4 euros más los gastos de envío. O sea que 5 euros y pico. Mmm. 5 euros, de ahí no los bajes son muy caros, ¿Qué más ah, mira, ah, antes de que me fuese pues vi esto ah, esto es de navidad son como fimo cortado en minita, así chiquitita y llevan para la shaker eh, motivos navideños, árboles bueno yo qué sé, un árbol el muérdago, regalitos pero son, son para la uña pues ya ve, que chicos son súper son chicos muy chiquitito y muy finito ¿qué más? Eh, a ver, porque aquí hay cosas ya os digo, mira yo tenía pedido esto para hacer yo los angelitos, que yo compré en Teddy una vez y cuando me fijé dije, joder, pues, ¿sí lo puedo hacer yo y lo pedí en plata ¿veis? y creo que lo pedí también en oro o en bronce, pero no me acuerdo este en plata y vienen una pila. Y dije, bueno, pues para hacer los colgantitos y eso, me gustaron. Y son alas de angelitos en plateado. A ver, ¿qué más? Mira, encontré estos renitos que no son para colgar, son, yo creo que son de pasta, de plástico. ¿Veis? Mira, son renitos y son para pegar, ¿vale? Y venían estos. Tienen una carita muy simpática. Eso sí hay que decirlo, y vienen así de random, ¿vale? Pues esto es lo que hay. Esto es lo que me mandaron. 10, creo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10. ¿Qué ponéis? 10. Pues 10. Y como a ellos les dio la gana de mandarlo, pues así me han llegado. Pues estos renitos son muy simpáticos, pero que no es para colgar ni nada, no llevan agujeros. Es solamente para pegar. Pedí estas llavetitas que las tengo desde tiempo inmemorable en la cesta. Las pido, no las pido, las pido, no las... Veía que las pedíais vosotros. Y yo decía, si es que después, pues son, sí, llaves. Eh, con la orejita de, de Disney de Mickey y vienen en plateada en un oro en otro oro distinto y en oro rosa de lo que más trae creo que en plateado pero yo les pedí random ¿ves? y estas son todas las plateadas en dorada esta en el otro dorado raro esta y me han mandado dos en oro rosa no sé, pues esta. Aquí yo las tengo. Esta ya estaba. La, la he quitado, la he vuelto a poner. Y ya la última vez me digo: anda. Como estaban baratas, digo, las voy a pedir. Pesan, ¿eh? Pesan, son de metal. Y dije, anda, pues las voy a pedir. Y las compré. ¿Veis que yo dije que había pedido también las alas de ángel en dorado? Y no, y llevan otro labrado distinto, si os fijáis. Estos parecen más plumitas que estas. Viene muy bien, viene aquí. Y dentro llevan otra bolsa. Para que no se salga. Así es como os debe de ser. Porque si no se dan golpes, se pierden, se revientan. Porque ya veis, si las maletas en el avión las tratan como las tratan, pues imagínate un paquete que no está ni de quién es. Bueno, voy a sacar para que la veáis. ¿Veis? Y son muy bonitas. Bien doradas. Yo sabía que la había pedido en otro tono. Que no son iguales, iguales. Eh, pero son muy monas. Incluso son más chiquitas que estas. A mí me han gustado. Y las veo muy graciosas, muy saladas para hacer angelitos. Estas, no sé, aquí no pone cuántas trae, ¿no? No, no sé cuántas trae. Y pesan también, ¿eh? Que... Eh. Metal, metal, pesa Y venían así, una bolsa metida en otra bolsa y otra bolsa ¿Qué más? Vamos a ver, ¿qué más? Mira, volví a pedir calabaza Que ya casi no me quedaban Y yo voy salteando, a una le pongo un chara, a otra le pongo otro Pero casi no me quedaban, me vino después de Halloween Y bueno, pues esta, pero esta yo ya las tenía, ¿eh? Esta ha sido repetición. Me parece que son monas. Y este año, pues nada, me he apañado con, la, con las que yo tenía. Entonces algunas le he metido otras cosas. No A todas no le pongo los mismos char, ¿vale? Las calabazas. Eh, pedí esto, que son calaveras. Que estas son las que me ha mandado Aliexpress. Que yo creo que mandaban 10. Creo que han mandado... Estas. 6. Mira. 6. Muy mal. No las vuelvo a pedir. Porque yo creí que mandaban 10 Ponía 10 Viene un hilo que parece que trae... Yo qué sé. Parece la hebra de ma María Moco. Moco, Moco. Un... Mm. Y, y, y mirad, son grandes, pero no, no me han terminado de llenar, la verdad. Pedí estos sombreretes de plástico, de plástico de muchos colores, tonos pasteles. Y son los sombreretes que le ponemos a las a la bolas. ¿Qué más? Eh, pedí entre dos más grandes que los que yo tengo. Que los que yo tengo eran muy chicos y tenía que hacerle grande el, paque, el agujero. ¿Veis? Mirad, y esto trae un agujero más, pues más grande. Vienen de un montón de colores y vienen un montón. Rojo, negro... Verde, naranja, ámbar, vienen un montón Moco, moco, moco ah, No sé si pone cuánta, pero no, no lo pone Pero no lo vamos a contar Traen, Fijaros, un mogollón Y estas se ven, las otras son demasiado chiquitillas ¿Qué más? Ah, mirad, eh. para hacer de silicona pedí una tetera Porque me gustó Y esta es 3D, lo que pasa que es chiquita A ver, esta ah, una, La parte de adelante y la parte de atrás Así Y esto se cierra Así, se rellena y luego pues nada, son dos piezas, uno encofrado Pues esta teterita, no es muy grande, es chiquita. ¿Qué más? Charm, pedí estos charms que son también de Halloween, tampoco llegaron, ¿veis? Trae fantasmas varios, calabazas, mira, esto es lo que me trajo, ¿veis? Un gatete, dos, uno blanco y uno negro, otro fantasma, ahí, y fantasmas para allá y fantasmas para acá. Aquí. ¿Veis? Algunos son más grandes que otros. Estos son dos calabazas más chiquititas que estas. Pero son muy simpáticos. Me gustaron. Estos sí me han gustado, ¿eh? Las cosas como son. Ya también, pues, para el año próximo. Porque, aunque fueron para el 11 del 11, ya sabía yo que esto no iba a llegar. Vamos, seguro, seguro, seguro. Esquema, ah, mira, de Papá Noel. Pero pedí la letra Noel. Porque en Navidad no la he visto. ¿Veis? Noel. Y traen 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Diez. Diez. Y pone Noel. Y, y bueno, lleva una ramita de acebo encima de hoja. Me parece mona. Y esto es que lo... Porque yo todavía estoy en modo Navidad, aunque ya estemos llegando a San Valentín. Uh, yo en Navidad todavía. Porque no se ha podido antes. Mira, más de Navidad. Otro charm. A ver. Todo esto lo pedí yo pensando. Digo, bueno, por lo mejor queda... Con los molometas en un paquete de esos grandes, tarda el mundo porque aduana lo, no sé por qué los retiene más. ¿Ve? La letra O igual, Noel. ¿Ve? Una campana, un árbol y un, y un reno. Están muy bonitos también. Todos son en... En color dorado y que lleva el... ¿Cómo se llama En mate, esta Y la, la ponemos igual. La ponemos aquí con esta, acá. Bueno, pues esto. Más char. Pues mira, pedí de Halloween estos murciélagos. Por cierto, ¿de qué está hecha? Que son de plástico. De plástico. Y traen unos... Vienen bien. No es que vengan mal. ¿Veis? Mira. Son de plástico. Y traen uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, diez. Y son estos, y no tienen agujeros Esto es para pegar, pero también están bien Te gustan las joyas, ¿verdad? Son negros, bueno, y el tamaño es bueno Creo que sí, y está bien oh, Lo estoy haciendo muy bien Plástico, igual sí, guay Caray, plástico ¿Qué más? Estos que son conejitos Igual, esto es pone que es de resina No sé yo si esto son de resina Conejitos, pues otros cuantos Pero todos son iguales, ¿veis? Todos son iguales y traen 10 también y Son muy monos, son graciosos, son muy graciosos a la este... Este ha llegado a tiempo porque lo pedí el 11 del 11, sino de que para Pascua, Halloween, eh, pedí esto... ¿Esto cómo se llama? Eh, esqueleto vienen en 10 y en blanco Me hubieran gustado más a lo mejor en negro Pero bueno, en blanco, está en chachi Y el tamaño, muy bueno también Esto también, del 11 del 11 No había llegado Halloween, pero llegó Halloween Pasó y esto llegaría pues Navidad sí, pasado Navidades eh, Me llegó, esto igual para Navidades y llegó pasadas Navidades, aunque los voy a usar porque Ya os digo que yo todavía estoy en Modo Navidad, ¿Veis? Y trae eh, Ciervo de distinta manera ¿Veis? Este sí eh, trae 5 blancos y 5 cinco, cinco con los cuernos rojos y 5 con los cuernos en, en negro. Pero además, aparte de todo, es que si os fijáis, este es blanco y este es con los marroncitos. Y este, pues sí, este todavía, porque yo todavía no he mandado mi happy de, eh, de Navidad. ¿Qué más? Navidad. Pedí estos Papá Noel que son una virguería, la verdad. Que está Estos están muy bien hechos. Traen 10. Y mirad qué bonito. A mí me gustan. ¿Ahora quién no? La verdad es que la cara mmm, tampoco se ve muy bien. Pero el esmalte me gusta. Porque ha quedado así como bufadito por fuera. Y me parece muy mono Y traen 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y esto igual. Para darle uso ahora. De hecho, ahora voy a cerrar ya una pocket. Y irá con colgantes que os he enseñado. Más cosas. Voy a poner aquí. Van saliendo como fueron llegando. A ver, a ver, a ver, a ver. Mirad, Navidad. Pedí charm de arbolito. De Navidad. 10 arbolitos con esmalte. Muy gracioso y muy mono. Este. Me parece muy gracioso y me parece muy bonito. Más bastoncillo de caramelo. 10, también muy mono. ¿ves? Mira. Y además muy delicado. Son muy chiquititos, muy mono. 10. 10 Y también muy muy gracioso Pero es más delicado porque son de metal Los coge y tienen un tacto muy No basto, ¿eh? una cosita fina Vamos. Uy, este está vivo Ala, Pues ahí, qué más, navidad Mirad, cristales de hielo, 10 en blanco Muy, muy chulo Y si lo puedo abrir, os lo enseño, veis y tienen un tamaño muy bueno. También muy, muy chulos Me gustaron mucho. La verdad, que es muy bonito. Vamos a echarlo aquí. Eh, ¿Qué más? Halloween. A ver, venga. De Halloween. Ah, aquí tengo más murciélagos como los que he enseñado antes. Halloween. La casita esta encantada. O el castillo encantado. Traían seis nada más. Son de metal. Y me gustaron un puñado. Y lo pedí. El 11 del 11. Pues ya sabéis que el 11 del 11 no llega a Halloween. Vamos. Pasa Halloween y esto Escoba, estas yo ya las tenía y ha sido repetición ¿Veis? Esta escoba, que yo ya las tenía Pero ya me quedaban poco La verdad es que las que yo tenía, a mí me parecían más chiquitas Y digo, bueno, pues voy a repetir Porque 20 piezas trae Y por el precio que costaban, pues dije, bueno, me voy a pedir una bolsilla Y ya para el año que viene, efectivamente, para el año que viene Ya, ya las tengo, ¿veis? Y son muy graciosas No son de esmalte ni nada, pero bueno ¿Qué más? Entre dos, mirad que entre dos, que parecen engranaje Trae 100 piezas y mirad que chiquitito. mirad, ¿veis? que parecen engranajes? Esto no lo abro, porque como lo abra se me van a perder. Esto es abrirlo y estarlo en el cajón. Más cosas. Entre, eh, taponcito para las cuentas. Eh, cubre cuenta o cubreperlas O terminales, ¿veis? En plateado. Esto también me vienen un montón y no la abro por lo mismo. Todas, estas, todas son iguales. Todos son iguales, no hay surtidas. Más cosas, más conejitos, como lo que os he enseñado antes, que venían, son los mismos, veis venían así. ¿Qué más? Manoplas de Navidad, esta también, en roja y en verde, traen 10, ¿veis? En verde y en roja, así, ¿veis? Y traen 10 vale Lo que pasa que aquí están las demás Y son muy chulas también Y están bien hechas, tienen el esmalte muy bien Me gustaron y, la... y pedí un sobrecito Ahora de navidad también A ver, aquí Guirnalda eh, o coronas navideña de las que se ponen en la puerta Mira qué chiquitita que mona traen 10 y bueno me llegaron después de navidad antes de año viejo y después de navidad pues, pues ya está ah, sí, pues esta también las pondré ahora llevan su agujerito para colgar y creo que de navidad quiero pensar que ya está de Halloween le vi a Craft and Pink estos cabujoncillos que ella lo, lo usa mucho en Halloween me gustaron y co cogí su enlace y fui a cogerlo pero el vendedor pedía vamos de gasto de envío se hicieron 4 euros nada más que de gasto de envío. Y le dije, ¿cómo? Y le pregunté a ella y me dice, Si no cobraba gasto de envío, digo, hija, pues ya los cobra. Total. Que me busqué la vida y lo encontré por otra parte y compré esto que es una bruja. Sobre un sobre un cementerio parece que Con murciélago alrededor Son muy chiquititos Apenas nada, eh Es un moquillillo Moco, moco Pero bueno, para el año que viene Ya, ya los tengo Esto fue después del once del 11 Y es que yo digo A ver si me llegan para algo A ver si me llegan para algo Estos son otros cabujones Del mismo vendedor Le pedí eso Le pedí estos Si los puedo No puedo Esto es un espantapájaro Con cabeza de, de calabaza Pero no puedo abrirlo Imposible, eh Venía muy bien, ¿eh? muy bien embalado, la verdad, la verdad. Eh, es este, ¿veis? Que es una, un espantapájaro con cabeza de... De calabaza. Que me parece también muy chulo. Y igual. De tamaño son iguales que los otros. Yo creo que todos son iguales que los otros. Yo no los quería grandes. Porque después grandes. Si lo ponen en una poke Abulta mucho. Y entonces los quería chiquititos. Y, y estos fui los que cogí. Y no me pude aprovechar del... la no diré. Del... Lo que me dio ella. Del enlace. Por eso. Porque el, el... El chino. Había puesto los gastos de envío. Que vamos. Parecía que te iba a enviar por valija diplomática. No sé. Y yo dije ni hablar. Los busco yo. Mira. Estos son calabaza, ¿ves? calabaza con en un campo creo que es, con el cielo así azul se ven muy chulas también, y qué más y cogí estos que son más grandes y son catrinas, vale son un poquito más grandes que, que los que os he enseñado antes ¿veis? y son, uy, son catrinas pero mira, no son iguales cada una tiene un una catrina distinta, veis no hay ni una repetida Y son un poquito más grandes que la otra Con lo cual, que hay otra, mira, esta que lleva Esta lleva una, una rosa Parece, es que no veo bien Creo que una rosa, sí Tres rosas, bueno, pues este Que mucho cuidado con los gastos Porque mira, allá lo tenía en oferta Y cuando fui yo, pues lo, lo, no lo tenía en oferta Mira, pedí que me mandaron dos paquetes Estos, que es de plástico De plástico ¡Oh! Igual que los murciélagos, eh, que son calabazas, esto calabaza, calaveras con la, dos velas encima, como la de Shakespeare. ¿Vale? Pues esta. Ahora, pues me mandaron dos paquetes. ¿Qué más? Pedí calderitos, que los que yo tenía ya no me quedaban, y lo pedí en tono bronce. Quizás tenía que haberlo pedido en dorado, pero bueno. ¿Veis? En bronce. Y son muy chiquititos y muy monos. Y quedan de pie. ¿Ve? Pero esto igual, para el año que viene será. Más de, más, mira, aquí aparece otra de Halloween de cabujones. Que es también un poquito más grande que los chiquitillo yo creo. No, igual. Y es una bruja en una escoba volando. Sobre un fondo naranja y amarillo. ¿Veis? Eh, ¿Qué más? Pedí esto, que esto me vino un taller también. Y lo pedí para Halloween. Que han sido, porque yo digo... Y además, mira. Venían... 5, estos son los gatos y mirad cómo me vino el gato, roto, me han devuelto el dinero porque viene roto, les falta lo de abajo, ¿ves? ve Venía despegado y roto y después le venía muy mal también así tal cual y metido en un sobrecillo de esos finillos de, de Aliexpress. Esto se le da un golpe y se rompe No sé qué llevar adentro pero procuraré meterle algo Que no se les. una bolita o algo Y después pedí estos de Ay, lo diré De fantasma que me regalaron uno Vienen un poquito algunos más abiertos que otro. Es que venían muy mal Los mandaron muy mal En una bolsa, todo rebujado No sé Podrían mandarlo mejor porque esto es delicado. Esto si le da así un golpe, boya Y si boya ya no suena. Bueno, para... Para San Valentín. Para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, tin, Pedí Charm de corazones. Que tengo, pero pedí unos cuantos. ¿Veis? Random. ¿Veis? Pero bueno, este lleva dos rosas, dos negros, dos azules, dos blancos y dos rojos. Me parece bien. Y esto que ponen los... ¿Veis? También random. Que vienen en blanco, en negro y en rosa. Y en rojo. Tres rojos, dos rosa, dos blancos, tres rosa y dos negros. Pues así viene. Pues también me parecieron graciosos y, y dije, bueno, para que no me falte. Pero corazones creo que tengo. Si no, es verdad que a lo mejor no son metálicos, pero bueno, no importa, son... Ah, son de plástico y mira el vendedor donde compré todos los chans de navidad me regaló dos chans uno que es un zorrito y otro que es una cerecita y son monos mira son muy chiquititos porque son plásticos tipo... ¿eh? veis mira qué mono esta cerecita y esta cabecita de zorrito son muy bonitos me gustó, pero mira qué gracioso. Las cerecitas mona y el zorrito. Vamos, me gustan los dos, la verdad. Que están los dos a más bonito. Y nada, pues esto es a cuanto charm, charm para pin, para para ping para, para colgajo de, eh, de los trabajos, de lomo, de poke, de lo que queráis, pues se le puede poner. Y ahora, vi para el reloj, para para ping para para ping para el reloj, para la correa de este reloj, para para ping Mirad, y me pedí esta, que es una calabaza con un lazo, ve Y esto se pone, mira, lleva por dentro, os lo voy a enseñar, esto. Como los huecos que llevan agujeros, pues igual, pero claro, más chiquitito, ¿veis? Y me gustó esta, que la llevo puesta, que esta me vino rápido, me extrañó, porque fue lo primero que llegó y la llevo aquí desde Halloween. Que me llegó, me, no, me llegó después de Halloween, la verdad, pero muy poquito tiempo y después, igual que esta, pues vi esta, también me gustó y la pedí y me llegó hace poco. Mira, que la pongo aquí para que, ¿veis? Lleva aquí un, ¿veis lo que lleváis? Y esto, pues por ejemplo, se pone aquí, ahí, ¿veis? Mira. Y queda muy graciosa. Y el otro día, ya bueno, ya como ya ha pasado Halloween, pues esto te lo puedes cambiar, ¿eh? como el que se cambian los pendientes. El otro día me llegó, a, el otro día no, ayer, yeah, para para ti, me llegó esta. Que me ha encantado, es muy chiquitita, pero me ha gustado mucho. La voy a poner y os la enseño. Igual, esto va aquí, si ¿Sí quiere entrar. Sí, aquí, mira, qué monada. ¿Ves? Es una huellecita de perro y ahí lleva un brillante. Bueno, un brillante. Una circonita en el mejor de los casos. ¿Ve? Y son chulísimas Oye pues me gustan Y después para la pulsera Pandora de plata Venían dos, esto lo compré el 11 del 11 También esto me llegó pronto Pues mira, cogí este Chan, que es un ratoncito Este gris con la orejitas. Venían dos, este gris con la orejita Marrón y después uno blanco que ya lo tengo puesto En la pulsera, está en mi cuarto ¿Veis? Y con la orejita En rosa Y me parecieron muy monas y las cogí para, para la Pandora Esto lo voy a quitar Estaba lo que también por enseñaros esto digo esto Como lo dejé mucho tiempo ahí Yo lo pierdo Porque yo me conozco Digo lo voy a perder Lo voy a perder Ya ver Bueno pues ya está, ya lo enseñé. A mí, la verdad es que me ha gustado mucho lo. Hay arco ir. Y... Bueno, podéis meterlo y buscarlo porque hay monerías para la pulsera del reloj. ¿vale? Lo único de este reloj es que la pila no dura 24 horas, va ¿eh? menos de 24 horas, ¿eh? Y ahora te lo pone, yo me lo pongo en el segundo. Tengo la... Yo tengo la muñeca chica ¿eh? y quedaría así por la parte de fuera. Y me gusta mogollón. Bueno, pues todo esto en cuanto a char y todo esto que voy a enseñar Más cosas. Ahora pasaríamos a los troqueles. Eh, los troqueles, ya os digo que los últimos me llegaron ayer. Y no, eh, no me ha dado tiempo a troquelar. Los voy a troquelar. Pero no me ha dado tiempo. Es que es imposible. Y no quería enseñar. Lo que estaba haciendo la remolona. Pero es que lo de Navidad lo voy a usar ya. Entonces. Y lo de Halloween yo creo que ahora mismo no lo voy a troquelar. Esto es... esto Tengo que decir que esto hay muchos que se los vi a... a Mónica del canal Craft Pink. Craft Pink, que por ejemplo este, que es el, yo no me acuerdo si este se lo vi a pero hay algunos que sí que se lo vi de Halloween, ¿eh? Todo. y entonces entré en el enlace, los miré y los compré, ¿vale? sobre todo ya os digo de Halloween, Mira, yo encontré este, que este no es shake ni es nada, esto es simplemente la casa encantada, y este es como un castillo encantado, esto es ese troquel así y se acaba Y este, pues sí, este es para hacerle cheque Este lo encontré yo, ha tardado un mundo en venir Tinc, para, para, ti bueno, esto que me lo ha regalado uno de, los, uno de los vendedores A ver, que voy a quitar esta Porque tengo para enseñarlo sobre algo negro Este es un regalo de, de uno de los vendedores ¿Veis? Este A ver, esta la casa que yo encontré Y esta yo creo que esta es una de las que yo se, se lo vi a Mónica que la verdad que, que hizo un, una cheque muy bonita, ves que vienen tres, cuatro, tres, mirad Y puso el enlace y, y yo lo cogí, ¿veis? Vienen tres y yo lo cogí porque la verdad es que me, me, me gusta mucho como trabaja Mónica porque hace cositas chiquititas y álbumes ya como que ya no tengo más fotos para poner entonces me gustan así cositas chiquititas de adorno, de cesto me entretiene mucho la verdad bueno pues esta y esta que la, fue la que me regaló el, el chino Que estoy buscando la bolsa pero no la encuentro Bueno, pues ya lo encontraré después Pero es que claro, si yo estoy ahora con Navidad A ponerme ahora a troquelar Halloween No lo voy a hacer, la verdad Esto hasta el año que viene O por lo menos hasta que yo me desenrede No lo voy a, no lo voy a troquelar No digo que no lo troquele antes Pero es que son muchas cosas y no me da tiempo Mira, esto Que no me acuerdo lo que era No me acuerdo no sé. Tín, para para, para, ti No sé si era un tag. No sé. y para hacer los shakers. Y esto es para... ti para, para, ti Colgarlo. Un colgante. Esto se dobla y es hace un, un colgante de bolsa. Estos que se ponen aquí así doblados. Pero no me acuerdo. No sé si es para un tag. O así, sea, así así algo. Pero no me acuerdo. Que hace Esto me llegó antes de Halloween y el otro que leí... No, me llegó después de Halloween, pero... Lo troquelé como yo las cosas las di después de Halloween. Las troquelé rápido y reloj. Y, y lo mandé. Tinc, para, para. y lo, lo regalé. Qué bueno. ve Que la palabra book? Esto se lo vi. ¡Ay! Esto se. Esto se lo vi a alguien. No me acuerdo. O pues esto fue de lo que yo pedí, de lo primero que yo pedí. Es que la verdad es que son carillas. Y entonces mucho, mucho no. Si yo compro Aliexpress porque es barato, no porque.. Pues esta. Esta sí la tenía yo para Halloween. Esto sí. Porque está igual, yo creo que igual. Que salía anunciado en lo. En lo que te en lo que te ponen abajo. La vi y la compré. Los demás no. Mira, y esta. Esta me han devuelto el dinero. Esta tarda en venir lo menos seis meses. Son piruletas. Seis meses o más. Son piruletas. Y me vino. Ya me había devuelto el dinero. Que mira que tardan, ¿eh? Uy, me estoy quedando sin pila, sin me parece. Bueno, pues ya me habían devuelto el dinero y todo. Esto es para hacer shaker y piruleta shaker. Pues luego, seis meses ha tardado, ha estado esto por ahí, dando vueltas. Así que le pedí el dinero, me lo devolvió. Y a los dos meses después de haber devuelto el dinero y todo, me llegó a la casa un día. Y yo ya ni me lo esperaba ni nadie. ¿Qué es? Pues la piruleta. Ha estado seis meses viajando por el mundo. ¿Qué más? Me pedí esta... A... No me acuerdo cómo se llama, pero sepa lo que es. es esto, que es para hacer moricar, ¿veis? De calabaza, que me gusta mucho. Pero como cuando la cosa se complica, pues no podemos hacer nada. De tal manera, esta no me halle... Esta me llegó ayer, ¿eh? A ayer, sí, ayer bien vivo. O sea que no, no lo hubiera podido hacer tampoco. Esta me llegó ayer. ¿eh? Esta para hacer otra, moricar, y es una cafetera. Me llegó ayer también. Esto que me gustó mucho y es para hacer una bandeja con una campana con pasteles ¿Veis? me llegó ayer si es que casi todo esta para otra memory car, que es una maletita llegó ayer otra memory card para San Valentín ting que me viene muy bien llegó ayer esto es de antes de navidad está pedido no es esto de, de antes de navidad esto Ah, que es para hacer la lata de Coca-Cola, de Pesicola. Esta. Ayer me llegó también. Esto. Para hacer eh, una, una escarapela con la araña y tal. Me llegó ayer. Es que esto. Esto, esto. Esto de, se lo vi a Mónica. Creo que, no, que trae el árbol. El de Halloween, ¿eh? El árbol. El, el castillo esto me llegó después de navidades esto me llegó después de navidades sobre el 27 o el 28 de diciembre me, me, me entregaron esto esto que es, esto se lo di a Mónica que es el copo de nieve para hacer los shakers llegó ayer esto que ya ni me acuerdo lo que era es que no tengo ni idea esto hasta que no lo troquele. o lo esto, ah, esto era un, un, un farol para hacerlo en 3D que lo vi, me gustó y lo eché al carro. Creo que también se lo vi. No me acuerdo si fue a Mónica. La verdad es que no me acuerdo. Pero es un candí, el grande y el chico. Para hacerlo en 3D. Una me... no. No, esto es para hacer lo de las bolsas. Para San Valentín. ¿Ves qué va ahí? Para hacerlo de las bolsas. Esto me lo ha regalado el chino que le compré todo lo que me ha llegado ayer. O pues esto me lo regaló. ¡Qué bueno! Pero seleccionar un regalo, regalo requiere gastar mucho tiempo y energía. No sé cómo troquelará, porque a mí esto ven, No sé. Bueno, ¿qué más? Esto también se lo vi. Se lo vi a, a esta chica, a Mónica, del canal Crafts Pink. Y después lo he visto a Ruth. Y, y lo he visto a varias. ¿Vale? Que es para hacer un lazo, pero con forma de copo de nieve por alrededor. Creo que a Esther de nube de papel también se lo he visto. Bueno. ¿Qué más? Compré estos corazones Para hacer los shakers Pero esto tiene una historia detrás Y bueno, íbamos a hacer una colaboración Me dijo, mira, para poder te lo mandar Pídete uno y yo te lo mando Esto para hacer un llavero, ¿eh? Y le dije, vale, y pedí este y solo me ha mandado este La colaboración se ha quedado por el camino Requiere gastar mucho tiempo y energía Vamos a ver al chino. ¡Qué bueno! los <risa> no, listos. Y esto es que estoy pensando, a ver si me acuerdo lo que era, pero no, no, no me puedo acordar. Esto de Halloween truco trato. El fantasma, señora fantasma y señor fantasma. Este también lo he visto a un montón de gente: a Mónica, a, a Esther, a Ruth. O sea, he visto <risa> un montón de gente. ¡Guau! Wow. Cuando digo Ruth, es que tiene un nombre muy raro, pero del canal, que pues la veo, pero no me acuerdo del canal. Esto es un olvidavero. Ya este es la. creo que es la de. Sí, es el nube de papel, que le vi la señora y el señor. Además, ella hace mucho de este K, K Kasser, me parece que se llama. Un terrible olvidadero negro El vendedor. Hace mucho de de. que colabora con ella y le di. ¡Qué bueno! Pues mira, que. Este también se lo vi.. Mmm, creo que fue a Mónica de Craftan Pink. Y creo que fue de Belén que antes me he equivocado el nombre es Belén claro que sí de un North Scrap pero a partir de aquí es mucho peor y, y creo que también se lo he visto a, a Esther de nube de papel creo que se lo he visto a ella Y el Canare es uh, North Scrap bueno no se puede aferrar siempre no más difícil vamos yo no soy de tirir por pues North Scrap qué bueno Creo que se lo vi a ella y a Mónica. ¿Veis? Y me parece, lo vi hecho y que, la verdad es que quedaban, que eran una monería. Los troqueles que está sacando, la verdad que esta casa es muy bonito. Esto sigo mirándolo y no doy crédito a lo que pueda ser. No sé si sacándolo de la bolsa. Es que como lo saque de la bolsa y yo no lo, no lo localice, no sé lo que puede ser. mira A ver. No sé lo que. Hay. No tengo ni idea. ¡Ah, sí! Ya me he acordado. ¡No te hagas la lista! Son unos libros, unos libros que se pueden hacer, cheques, se pueden hacer 3D, que ya me he acordado. Se puede, son pequeños y grandes, estos. Esto sí lleva aquí tiempo, ¿eh? Fue una de las primeras cosas que me llegaron. Después a Mónica también eh, le di este, que me pareció mm, oh, muy bonito, porque además es enormemente grande. Es una botita, yo tengo botita, ¿eh? Pero para hacerla así eh, es... Pues bueno, para hacerla, mira, vienen tres, pequeña, mediana y grande, ¿veis? Con hojita Y esto que lo voy a hacer ahora. Cuando lo haga os lo enseño, ¿veis? Con la parte de dentro de la bota con flores de pascua ¿Eh? esto no esto no lo voy a hacer ahora porque esto yo no los voy a usar esto no digo que lo dejo para el año pa bueno para cuando venga halloween pero sí que sí que lo haré más adelante no los voy a troquelar ahora además ya hay por ahí puñados puñados puñados de, de cosas de estas ya troqueladas y mandadas y que una la ha recibido la ha recibido la otra no te prometo nada pero yo que cuando no se puede, pues no se puede. ¿Veis? Y, y es verdad, sí, sí, sí. Estos son lo, lo, los libros. Y además son muy bonitos. Sí, sí, sí. Estos son muy bonitos. Me gustaron mucho. Vienen con el lomito, el adorno. Muy bien. Eh, como si fuesen la hoja ¿Ves? ¿Qué es esto? Estos son el lomo. Claro. <risa> ahora me acuerdo. Ahora me acordaba. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Ay. Bueno, pues este. Esta es la botita. Que esta sí que lo haré ahora. Esto, ¿qué es esto? Esto también se lo vi a. Mónica, y es un caldero de bruja, pero igual con las pompa y tal. Pero ahora no, no se los voy a hacer que para qué veis con el humo muy bonito y espectacular. La verdad es que quedan a ella, le han quedado muy bien. No quiero, yo no sé cómo me quedarán a mí. No, no me voy a rendir ahora. Lo estoy haciendo muy bien. Pero vamos, esto hasta que no pase yo un poquillo de tiempo No voy a poder hacerlo Porque, porque ahora tengo bulla Mira, esto también, otra cosa que le di a ella Es el muñeco de jengibre Que puede hacerles con el lacito una corbata O le puedes poner un lazo y sería una señora jengibre Este, también de Navidad ¿Qué es esto? Ah, esto eh, lo compré yo antes de, con, el, con el regalo de Navidad de mis hijas Y esto es un jersey Un jersey que le puedes poner de todo de todos los puños, el cuello bueno, ya veis que viene esto que de un 6 parece que he puesto los grandes, el corte inglés parece que he puesto yo, vamos porque esto es un mmm, jersey está súper pegado, trae piezas vamos, mirad no digáis que no, si esto, es que vamos voy a poner esto son los jersey este, no, es muy gordito eh este, y esto es todo lo que puede ir Adornando el jersey, que yo no sé por dónde puñeta. Habrá entrado esto. A ver si le puedo dar la vuelta de alguna manera. Mira. Un jersey para un cuello. <ríe> le puedes poner un árbol, le puedes poner un muñeco, una campana, un regalo, un trineo. Lo que queráis. Ya me diréis si es que es enorme. Este también lo troquelaré. Probablemente. Ahora, para Navidad. Y es muy bonito, ¿eh? eh queda muy, muy gracioso. Se puede hacer shaker. Bueno, se puede hacer. Bueno, ya veis que viene ahí. Pues yo creo que ni petez. Fíjate, bueno. siento dentro de mi vida. ¿Qué más? A Navidad. Chocolate con cacao. ¿Veis? Con el chantilly. La cucharita. Muy chula. Este también se puede troquelar ahora. ¿Esto qué es? Esto es una carta de un circo. Eh, la vi eh, mirando, desfilando por ahí. La encontré. Y me gustó mucho porque yo tengo papeles de, de circo de varias marcas. Incluso de... ¿Cómo se llama? Este, joder. Perdón. De Graphics 45. Y digo, mira, qué mono. Y se puede hacer shaker también, ¿eh? Y quedan muy chulas. A ver si la hago. Pero mira, esto viene aquí partido. Yo no sé si es que a esto le falta algo. Lo tengo que mirar. ¿Veis? No lo sé. Pues que viene así. Yo no la he tocado, ¿eh? la he abierto aquí con vosotras. No sé, no sé, no sé. A ver, y esto es un circo. Es muy, muy chulo. Si, si sale bonito, va a quedar muy bonito. Esta arañita que me llevé el desencanto más grande que hay. Porque el tío la tiene, en las fotos de Aliexpress, he pedido la devolución. La tiene cogida de una pata y la araña lo ocupa toda la mano. Y esto es una ridiculez. Vamos, al lado de lo que presenta el tío en Aliexpress. Esto no es ni una araña, esto es una, una amiga, como dijo mi amiga la la del bazar de aquí. Una amiga ¿Qué bueno Y esto es lo que se hace shaker, que es el cuerpecito. Me llevé el desengaño total. Vaya y vaya. Yo me esperaba que fuese una araña en condiciones. Pero esto no llega ni hormiga, de verdad. Y le he puesto un ¿Te he abierto disputa Porque hombre, el tío la tiene agarrada por una pata y, y le, le llega toda la mano. Y mira lo que... Y, y me costó dinero. Ah, compré este árbol. Este... O sea, esta arboleda. Así como de San Valentín. Tin, para, para, tin, para, para, para. Ah, con esto. Con, como si diera miedo. Con un bosque encantado y tal. Y esto también vale para hacer un paisaje nevado. En las hojas no, no tienen hojas los árboles. Y esto que también lo pedí hace mucho tiempo. Y ha tardado mucho en venir. Es una casa de jengibre. ¿Vale? Para armarla. Pero me llegó... Después de Navidad también ¿Qué más? Pedí este que también lo voy a troquelar Que esto también hace Una memory card A ver, ¿ve? Mira, Que es este árbol de Navidad Y también viene con este Que viene la estrella ¿ve? Y viene así No quería que se hiciera muy largo el vídeo, Pero Y ya está Y ya no tengo nada más ni, ah, bueno, un vendedor sí me regaló. ¡Kiki, que te diga! Estas dos troqueles de, de hojita Y ya no tengo nada de Alice precomprado. Ni nada que voy a comprar de momento. Y ya está. Y después también, igual que al mismo que le pedí este, le pedí esta. Que viene aparte, vienen variados. Aquí vienen Papá Noel, bastones, campanas, ¿veis? Cristales. Esto lo voy a meter en la bolsa con el otro. ¿Veis? Esto que viene así. Y ahí, ahí lo pedí random porque dije, bueno, para que haya de todo un poco. Campana. Estos son campanas. Estos son árboles de Navidad. ¿Veis? Este otro árbol de Navidad. Bastones. Dos bastones. Así. Otro Papá Noel. El muérdago. Vienen dos. Estos bastones. Estos dos. Este que viene solo, este Papá Noel, esto y esto, así tal cual viene. Y bueno, y estos tres que los voy a meter aquí en la bolsa con esto Para tenerlos todos reunidos Vale, pues yo creo que igual Son iguales, Sí, digo, son más chicos No, son iguales, pues ya está Ahora sí que sí, todo esto, son las compras que hice En AliExpress, desde antes del 11 del 11 Porque hay alguna cosa Que antes del 11 del 11 Pero hasta ayer, a mediodía Que me trajo la cartera el último paquete donde os he enseñado que venían casi todos los troqueles, pues hemos estado esperando. Porque los paquetes que vienen con muchas cosas, yo creo que se tiran más tiempo en es ¿eh? Que los paran y se tiran más tiempo en aduana. No lo sé. Pues ya está. Ahora sí que sí, ya no hay nada más. Creo que, bueno, quitando alguna cosa que me haya desencantado, como la arañilla esa. Que de verdad, que da pena verla. Porque es que mmm, lo que me han mandado a los que tienen el chino en la mano, que muestran la foto... Bueno. es una birria hasta hasta los conejitos creo que todo es muy mono las cosas de navidad sí que las voy a usar ahora de hecho ahora mismo estaba terminando una poke ya la última y voy a y voy a llevarla ahora al voy a terminar la hora y le voy a colgar algunos charms de los de, de los de navidad vale pues nada chicas gracias por aguantarme oh, estás mirando a tu alrededor verdad gracias por el, ver este vídeo requiere gastar mucho tiempo y energía suscríbete eh, espero que os hayan gustado La Navidad ya ha pasado Si Dios quiere volver a venir Cuidado mucho Porque está la cosa Muy regulín, regulán Y ya os digo que de momento Hacía mucho tiempo Que no hacía un vídeo de, de Lali Pero es que como van llegando Tan despacio después La verdad es que también Se te quitan un poco las ganas Porque cuando te llega Como ya no estamos en fecha O me dijo alguien una vez ¿Para qué subes cosas del 11 del 11 Si ya pasaba el 11 del 11 Pues porque es lo que tengo Si no lo quieres ver Yo no le pongo el a nadie que lo vea Que lo vea quien quiera Además que después... Esto puede ser que sean cosas de Navidad, pero la Navidad, el año que viene, pues volveremos a, volveremos a necesitar, si Dios quiere, que Dios quiera que quiera, cositas de estas, pues para hacer trabajitos y para hacer cosas. Digo yo, ¿eh? No sé, cada uno puede pensar lo que quiera. Nada, chicas, os dejo lo dicho. Deseando que os haya gustado. Si es así, gracias por pasar este ratito conmigo. Nos vemos si queréis pronto y hasta la próxima. Cuidaros. Chao. Es sensacional Win of the Scrap Quieres una lata tunear Un albuqueros que nuevos podrás nuevo diseñar Porque tú, tú, tú eres tu que dejar Win of the Scrap Win of the Scrap sky.